y La Pandemia eh, es un libro que sacamos y editamos junto a Rey Naranjo y pues, por supuesto eh, la Fundación Razón Pública es un libro realmente muy distinto porque no se encarga de dar un encuentro histórico sino que analiza la historia y un poco lo que vamos a tener hoy aquí es un análisis muy claro de lo que ha pasado en la historia colombiana el momento histórico en el que estamos en este momento y lo que podemos esperar de aquí a unos años. Entonces les cedo la palabra a Carolina Rey, de Reinar algo para que presente a los dos ilustres invitados. Hola, buenas noches. Eh, bueno, pues sí, para Reinar también es un gusto estar acá presentando este libro, eh, precisamente por la, eh, digamos, la coyuntura política del, del país y bueno, para ya dejarlos en... En materia, pues eh, tenemos acá a Hernando Gómez Buendía, autor del libro, académico, periodista y, y director de Razón Pública. Alejandro Gaviria, también economista y periodista, eh, académico, perdón, y pues el rector de, de la Universidad de Los Andes y ex candidato presidencial. Y a María Jovistich, el editor del no, libro. No, <risa> quien pues tiene la cabeza del libro y ha acompañado todo este proceso junto a Hernán, entonces pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos y a todas y bienvenidos. Buenas noches a todos, les agradecemos su presencia aquí. Todos a... A... A a entonces lo de vuelvo a empezar. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí, eh, ya sabemos que la ciudad es difícil, hoy es un jueves, las 7 de la noche no es precisamente el horario más tranquilo para moverse entre la ciudad, de modo que apreciamos mucho la presencia de ustedes aquí en el gimnasio moderno, al que de paso le agradecemos la hospitalidad que siempre tiene con todos los intelectuales y con las discusiones intelectuales. Hernando empezó a escribir este libro hace como aproximadamente tres años o toda la vida, porque al comienzo del libro se dice esto es el resumen de toda una vida sin embargo aprovechó mucho el 2020, primer año de la pandemia y también el 2021 para ponerle punto final al libro para hacer la edición, que fue una edición larga, dispendiosa es un libro de 800 páginas y en un sentido acotado, yo les podría decir que esto, entre la independencia y la pandemia, es una historia de Colombia, o mejor, ya discutiremos sobre eso, una interpretación de la historia de Colombia. Quiero arrancar preguntándoles a Hernando y Alejandro un detalle que me parece a mí que excede la simple curiosidad bibliográfica y es que en los últimos 15, 20 años se han publicado 11 historias de Colombia. Antes, pasaba mucho tiempo antes de que hubiera una historia de Colombia hay algunos clásicos de eso, pero me sorprende no solo el número, sino sobre todo que las historias de Colombia se han convertido en un género editorial muy exitoso en el mercado. El ejemplo más representativo de esto es la historia de Colombia de Jorge Orlando Melo, que ya va superando los 60.000 ejemplares vendidos. Eso nunca antes había pasado en la historia colombiana, de modo que quiero que arranquemos por ahí. Hernando, Alejandro, ¿por qué la gente está leyendo tanto libros de historia o interpretación de la historia colombiana en este momento? Bueno, muy buenas noches a eh, todos y todas, Hernando, muchas gracias por la invitación. Mario, gusto volver a encontrarnos. Antes de tratar de responder a la pregunta, Mario, yo quisiera decir o cuatro cosas sobre el libro, unas notas que tomé, este es un libro que yo lo llamé ambicioso, lo quiero llamar totalizante, es un libro que combina en mi opinión, el rigor analítico y, a, y algo que yo comparto contigo Hernando de cierta manía pedagógica, a mí también me gustan mucho las enumeraciones, quienes han leído el libro, quienes lo vayan a leer se encontrarán que Hernando dice uno, dos, tres y cuatro, uno, dos y tres, tiene esa manera, le gusta la síntesis, le gusta la interpretación le gusta coger los hechos de la historia y meterlos en algún marco lleno de interpretaciones es un libro polémico, es un libro que no le teme a las interpretaciones, mucho menos puroso en el buen sentido por eso es un libro interesante es un libro que va a ser leído muchas veces es un libro si se quiere también enciclopédico, yo creo que uno. La lectura que yo recomiendo es leer las primeras 54 páginas, si mal no recuerdo, donde se presentan las tesis principales y después abrirlo en cualquier parte y meterse en la mente de Hernando. Eh, la pregunta, Mario, yo creo que la pregunta tiene tal vez dos partes, especulativamente. Yo creo que por algún tiempo Colombia adoleció de buenos libros de historia. Entonces, yo creo que teníamos un vacío un vacío que se llenó de, de manera acelerada, entonces yo creo que hay algo de eso, hay algo de intentos diversos, algunos más exitosos que otros, de llenar el vacío de historias eh, de Colombia, pero también yo creo que ese interés por la historia tiene que ver con el momento del mundo, de alguna manera la historia se está volviendo relevante políticamente, en este mundo polarizado donde se tratan de las diferentes ideologías, interpretar la realidad, la historia es muy importante. Y yo creo que hay un interés renovado por la historia que tiene que ver con el momento del mundo complejo que estamos viviendo. Yo creo que ese interés por los libros de historia no solamente es en Colombia, yo creo que es más o menos universal. Antes de que empezáramos la charla, estábamos los tres conversando y yo pregunté un poco retóricamente ¿Quién hoy en día se lee, por ejemplo, los grandes conflictos de nuestra historia de Indalesio Aguirre? Que fue un libro clásico en una época y de pronto me dice Hernando Yo, evidentemente, cuando edité este libro, pues me di cuenta que Hernando no solo había leído ese, sino todas las historias anteriores de Colombia porque sentiste la necesidad de que tú tenías que escribir la, tu propia versión de la historia de Colombia. muchísimas gracias primero a ustedes por la amabilidad de acompañarnos en esta noche. Y por supuesto a Alejandro, que ha tenido la generosidad, a pesar de que la gente obvio que está. Con todo, sí, que lo que nos está escuchando. Estaba expresando mi gratitud a ustedes por su presencia, a Alejandro, a Mario por la generosidad de acompañarnos. Y bueno, les agradezco mucho, pero yo, a ver, creo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alejandro. El ejemplo es la invasión de Rusia a Ucrania. Esa es una pelea sobre la interpretación de la historia. Lo que hay ahí es la versión de Putin de la historia y la versión, digamos, de los ucranianos de la historia. Y es por eso Putin se dedicó toda la pandemia a leer historia. Eso es muy interesante. Entonces, estoy completamente de acuerdo, la historia tiene un sentido político enorme. Y tal vez para contestar un poco la pregunta en mi propia vida, pues yo no soy historiador de profesión. Yo tengo otros títulos universitarios, yo no soy historiador de profesión. Y como tal vez algunos saben, yo he escrito sobre muchas cosas. Eh, vale, seguramente, pero sobre muchas cosas. Pero con el paso de los años, en Panamá posible, y fui llegando al descubrimiento de que la historia lo explica todo y que la única explicación salvo tal vez por las matemáticas la única explicación de todo es la historia eso vale para la, para la física la única explicación de la ley de la física es el Big Bang vale para la biología vale para la cultura la única manera de entender una obra de arte es en relación con las obras anteriores y es una convicción, para mí es un gran descubrimiento intelectual, es decir, la historia es todo. No es que sea una explicación, es que lo, todo lo explica la historia y lo que no explica la historia no tiene explicación. Eso vale para la vida de uno, vale para las sociedades, etc. Fue este descubrimiento, para mí, maravilloso. El libro fue muy trabajoso, pero me divertí mucho escribirlo porque fue ese descubrimiento. Segunda cosa que con la edad llegué a creer y afirmo con mucha seriedad eh, eh, en esa confusión de mi vida, pues yo estudié bastante lógica de la ciencia, filosofía de la ciencia, hasta enseñé y tengo víctimas todavía que fueron algunos de metodología y teoría de la ciencia y teoría de conocimiento y esas cosas, y también llegué a otra conclusión, es que la ciencia es la mejor explicación disponible del conjunto de hechos comprobados que es la la síntesis neoclásica en física la síntesis actual en física es la mejor explicación que se le ha ocurrido a los especialistas sobre una cantidad de cosas rarísimas la explicación es rarísima pero es la mejor explicación que hay digo esas dos cosas porque yo en mi propia escala ¿por qué llega la historia y qué trata de hacer este libro de historia? pues eso, de tratar de entender a Colombia por eso es un libro ambicioso tratar de entenderla partiendo de la base que su única explicación era esto. Y tratar de dar una explicación, que son interpretaciones, por eso esto es un, no una historia efectivamente, es una historia interpretada de Colonia. Yo el desafío que me puse, como traté de escribirlo, y por eso fue tan divertido y tan largo y tan interesante, es cuál es la mejor explicación que a mí se me ocurre de todos los hechos. ¿Cuál es la mejor explicación de la guerrilla? ¿O del siglo XIX? ¿O pues del papel de la Iglesia Católica? ¿O del desarrollo económico de Colombia? ¿O del paro nacional del año pasado? ¿Cuál es la mejor explicación? Yo lo que sugiero es que hay un intento de interpretación que yo creo que es coherente. ¿Qué pasó con los narcotraficantes en Colombia? Yo trato de decir: estos son los hechos. Para escribir el a contestando a tu pregunta. Claro, yo a lo largo de la vida me había formado todo, muchos prejuicios sobre muchas cosas, unas que viví y otras que leí, ¿no? Entonces, cuando me puse a escribir esta historia, dije, bueno, ¿hace el trabajo que he hecho? Voy a volver a leer, con mucho cuidado, en distintos periodos, fue un trabajo muy largo, muy largo, realmente, es un trabajo, pues, diga. ¿vale? ¿no? Eh, voy a volver a leer cuáles fueron los hechos, cuáles son las estadísticas, qué es lo que qué fue lo que dijo Vindalesio, qué fue lo que dijo Fernando, qué fue lo que dijo Malcolm G. Es decir, muchos historiadores. Y lo que yo trato de hacer en el libro es decir, bueno, con todas las interpretaciones, cuál es la mejor interpretación, qué fue lo que pasó en la Constituyente de 91, cuál es la historia real, lo que pasó? cómo fueron los hechos, yo... el café. Bueno, Ese fue el esfuerzo y entonces yo creo que eh, sí es muy interesante la conversación histórica como yo, una discusión muy seria en la historia es, para mí, y como digo, no soy historiador, pero la historia no es simplemente una curiosidad, no es la gran diferencia, la historia no es una gran... para decirme, no hablar tanto, una frase de duda que a mí me impresiona mucho y que creo que es muy sabia, dice, si quieres entender el presente, mira el pasado, si quieres ver el futuro, mira el presente, simple, y contundente. Es muy difícil, claro, ver el futuro, es muy difícil entender el pasado, pero ese es el esfuerzo del libro. Si lo cumplió o no, por supuesto que no. Claro que el libro está con su intención, efectivamente es polémico, y la idea es que el libro sirva para estimular la reflexión, ojalá se lea, ojalá se controverse, eh, con argumentos y con razones, porque ese es el propósito. En este libro hay algunas grandes teorías. Que sirven como armazón de soporte a todo lo que se cuenta en sus casi 800 páginas. Y hay una que me parece que nos lleva directamente al presente. Hay un capítulo que se llama Hacia el orden conservador. Y en él Hernando Ojo explica con mucho detalle su teoría de por qué Colombia es un país en el cual, en efecto, ha habido modernidad, pero es una modernidad de signo conservador. Estamos en un momento en que se palpa en el aire la necesidad de cambio. La gente está pidiendo un cambio, ahora qué significa ese cambio y cómo es condicionado por ese orden conservador que tú mencionas, ya es materia de amplia discusión. Les pregunto eso. ¿Por qué en Colombia ese orden conservador sigue teniendo hasta el día de hoy tanto peso y qué pudiéramos esperar hacia el futuro o, si lo quieren de otra manera, ¿cuál sería el signo de ese cambio? Es una reformas es una revolución, es un salto al vacío. A mí me parece interesante eh, porque en el libro hay como dos miradas simultáneas de lo que ha sido la historia de Colombia. Una dice, de un lado tenemos esta crónica ruidosa de la política, donde tenemos las elecciones y la violencia. De otro lado, de manera muy invisible, está esta construcción del Estado. Y esa construcción del Estado es de alguna manera conservadora, es incremental, está basada en la formación de consensos en cada momento, ha tenido continuidad, o tuvo durante el siglo XX continuidad, independientemente de quién gobernaba. Conectándonos con el presente, yo quisiera, no sé si todos lo vieron, que pensáramos un poco en el mapa de las elecciones del domingo pasado. Y si ustedes ven ese centro de Colombia, que no votó por Gustavo Petro, donde tenemos la Colombia de la costa pacífica y la Colombia de la costa caribe, donde ganó Gustavo Petro. Ese centro de Colombia sigue siendo mucho. Y yo creo que hoy, Mario, hay una tensión en Colombia entre ese deseo de cambio pero una buena parte de los ciudadanos que dicen y creen que en Colombia también hay algo que cuidar. Y voy a hablar también como político. Cuando yo entro a la política, yo digo, bueno, en el fondo, yo pude atender un puente entre una cosa y la otra. Y eso se llamaba, o yo creo que se llamar, el reformismo democrático. Pero es difícil, María, porque no sabemos muy bien qué es lo que quiere. Lo único que sabemos es que en la gente o en la mente de la mayoría de los colombianos, quienes ejercen el poder hoy en día son indignos. Y eso lleva a este deseo de cambio que es heterogéneo, que no podemos definir de una sola manera, pero que tiene una geografía peculiar, no es el mismo en toda Colombia. Y el centro de Colombia, amarillo en el mapa que vimos todos el domingo, sigue siendo conservador. Sigue pensando que tiene mucho que perder, sigue de alguna manera con unas adhesiones políticas que nos devuelven a ese pasado. Fue muy marcado también por la colonización antioqueña y por la creación de esa clase media rural que yo creo que modernizó Colombia, pero que sigue siendo conservadora. Y las colonizaciones después tuvieron un ímpetu y una razón similar. Y eso sigue siendo. No sé, Hernando, cómo conectar esto con este presente confuso y complejo que estamos viviendo. Pero, pero antes de que Hernando, antes de que Hernando conteste, déjenme decirle una cosa, que todos, la mayoría, identifican a Hernando como un académico muy, muy prestante. Pero mientras editábamos el libro, él me contó muchas cuestiones de su pasado y Hernando varias veces ha fantaseado con escribir unas pequeñas memorias de su actividad como político en ejercicio, porque Hernando también participó en, camp en campañas políticas eh, conoció mucho, digamos, a notables del Partido Liberal en Colombia. Y él, eh, el título, digamos, por el momento de esas memorias sería Cuando me mantequé. <risa> <risa> Para que ustedes un poco entiendan eso, Hernando Trabal. Hernando, ¿cómo es la frase que tú citas, famosa, que la hace de memoria cuando...? Definen el Partido Liberal y el Conservador, ambos como conservadores que están en el libro. Sobre ese comentario, hay varias frases. Hay una frase, ya eh, de como Hurtado, que fue el profesor Piyu, y ya de como Hurtado, decía, Colombia es un país conservador que vota liberal. Y es exactamente así. Mi profesor de Derecho Constitucional, que yo creo que era mazón, ¿no? yo creo que era mazón, y era un gran tipo y nosotros teníamos 18 años y... Y él decía, muchachos, en Colombia hay dos grandes partidos: el gran partido conservador y el gran partido conservador. Y <risa> efectivamente es un país conservador, Alejandro. Y yo creo que es muy interesante lo que has dicho. Es muy interesante y toda la historia. Esto estamos hablando del Oriente de Colombia, es decir, del de siglo de la colonia. Digo, el Colombia. Estamos hablando. La geografía política de Colombia ha consistido en que dominó Bogotá, Pamplona era el eje fundamental de Colombia durante la colonia. ¿eh? Y, eso, es, y eso, es, eso todavía sigue siendo conservador. Es muy interesante. A pesar de que liberal, de que. Otra cosa que le digo en el libro es que la mayoría de los liberales de Colombia no han sido liberales, por supuesto. ¿no? Es decir, el 99% de los liberales de Colombia no han sido liberales. Entonces Santander era radical, pero liberal no. Y es muy interesante, y Antioquia efectivamente es uno de los bastiones del orden conservador cuando tú miras la historia, el peso de lo que significó la colonización antioquia la formación del orden conservador. Entonces, saludo eso porque uno de los primeros libros de Alejandro se llama La geografía del destino. Sí, que, que es que, que, que, bueno, una frase famosa de Yo comparto eso en el sentido de que el peso de la la historia de Colombia y en el mundo es enorme y es sumamente importante entender la historia Hernando, tú escribiste hace mucho tiempo no vi la frase el libro, perdón, interrumpirte una frase que siempre se me tocaba en Colombia hay más geografía que historia así me es. parece un buen resumen de muchos de los argumentos ah, que hay aquí así es, para, para que usted clara esa frase la dijo Hegel con relación a América. pero en Colombia sigue siendo cierto ¿por qué? porque, por ejemplo en lo último tiempo Digo yo, el, el centro geopolítico del país se volvió a desplazar hacia el oriente, pero esta vez por la vía de la coca, el petróleo, los indígenas y el medio ambiente. No, pues, entonces, mentalmente, hay un descuadre entre la geografía y la historia de Colombia, que es una cosa sumamente interesante. Eh, bueno, pero, perdón, el orden conservador es muy. A mí, primero, ¿qué es el orden conservador? El orden conservador significa que, en efecto, hasta para Iván Duque. Todos los presidentes de Colombia y hemos tenido 118, bueno, 118 completo, con ustedes. <risa> Petro, la importancia de Petro, es que Petro haría el primer presidente en la historia de Colombia que no viene del Partido Liberal, del Partido Conservador de Colombia. Y esto es muy notable, porque al final claro Iván Duque, aunque no parezca, viene del Partido Liberal. El Partido liberal. Claro, ¿no? raramente es hijo de liberal, viene de liberal, Álvaro Uribe, y Rojas Virilla pues era conservador y además era militar. Y Melo, el otro militar, era liberal. Es decir, todos los presidentes de Colombia vienen del Partido Liberal conservador. Esa es una explicación franca. Ahora, ¿pero qué consiste el orden conservador? El orden conservador, como yo lo veo en el libro, es básicamente primero, una adhesión históricamente el orden conservador tiene tres pilares muy importantes que son la alianza geopolítica con Estados Unidos después de Panamá. Colombia ha sido siempre el país más leal a Estados Unidos en su historia después de Panamá, siempre. Y eso pesa. En Colombia no la embajada no da golpes. En Colombia de embajada ayuda a las élites en sus luchas de seguridad y de control del narcotráfico. La historia del narcotráfico es bastante terrible y muy libre. Entonces, el primer pilar es el conservatismo colombiano, es la alianza con Estados Unidos. El segundo pilar es el café, porque el café efectivamente permitió una modernización conservadora. El café efectivamente permitió crear una clase media conservadora, que es la columna vertebral, digamos, de la región antiguera, y a su vez el café tuvo una relación muy directa con algo que Alejandro conoce muy bien y que es muy importante de voto conservador, que es que hemos sido el país con la economía más estable de América Latina, durante todo el tiempo. Y eso se debe, en parte a la diversificación y en parte a la política económica gradualista, eh, ortodoxa. Colombia no ha tenido los desvaríos de inflacionarios o nada de eso. Colombia es un país... Y eso es fundamental del orden conservador. Un tercer elemento del orden conservador es, por supuesto, la tradición colonial. El paradigma colonial, este es un país culturalmente conservador, porque la colonia duró 325 años. Y la marca cultural de la colonia, pues, es esa, la raza blanca superior. La mujer tiene que estar sumisa al hombre, la religión católica es la religión, España es el modelo de progreso, esos son los valores profundos que forman la Colombia y frente a esos valores de ese paradigma conservador, la historia de Colombia es una serie de, de rebeliones, de contrarrelatos, digamos, pero sigue siendo ese relato fundamental. Para entrar en la política actual, Rodolfo Hernández sigue encargando esos valores. Esa es la Colombia profunda. Entonces, en ese sentido, Colombia es un orden conservador sumamente interesante y además se ha modernizado. El orden conservador no mantuvieron la iglesia católica y los dos partidos. Se cayó la iglesia, se cayó los dos partidos y aparecen otros mecanismos conservadores, aparecen otras iglesias. O aparece, por ejemplo, que eso no se ha observado, la Constitución del 91 fragmentó el poder en Colombia. Y si Petro gana, señor, entiéndase con el contador, entiéndase con el alcalde de Tierra en, en los manzanillos de Caquetá, porque el poder en Colombia la Constitución lo practicó. Entonces con esto lo que quiero decir es que el poder conservador, y en malo que tú dices, la institucionalización y la emergencia de una clase media que no se, no se valora suficientemente la revolución de la mujer en Colombia la revolución más importante que ha tenido, que tiene Colombia es la revolución de la mujer, es la más importante de Diego, yo trato de porque eso fue fundamental para crear una clase media urbana que apenas ahora está empezando a emerger. Esa clase media, es un, la clase media es ambivalente, es conservadora porque tiene algo que perder. Esa es la clase media que no va a votar con Petro, esa es la gente que Petro no vio la gente que se mueve del susto, que no solamente los ricos, sino cualquiera que tenga la bicicleta, porque dice que Petro le va a quitar la bicicleta para poner más puertas en el parque a los niños, qué sé yo, con lo que sea. Pero a mí sí me parece, Mario, que el tema de los conservadores es fundamental para entender a Colombia, después de Costa Rica somos el país más conservador de América Latina, de lejos, en mi opinión, y lo que trata de comentar en libro, y lo que tiene en este momento, me parece a mí, es que nunca como antes había una, una prueba tan dura para el orden conservador. Porque se juntaron muchas cosas. ¿sí? Primero se acabó Álvaro Libi. Álvaro qué? Álvaro Libi. Álvaro qué? Álvaro Libi. Álvaro Uribe fue el fenómeno político del ciclo. Se acabó porque se tenía que acabar. Por Dios. Es decir, la fase acabó. Entonces Colombia gastó 20 años bajo Álvaro Libi. Eso se acabó. Y ahora salimos de matiné y ahora qué hacemos. Después está la pandemia, cuyas consecuencias sociales es una cuestión también muy compleja, pero sus consecuencias fueron enormes. La crisis social que está viviendo Colombia hoy pues es la peor que ha vivido en mucho tiempo. Casi claro yo diría en la historia, estadísticamente, esto es de lo más duros. Y el fracaso, es el fracaso del gobierno de Duque, pues porque Duque pues es un buen tipo, es un buen señor para hablar en televisión, pero obviamente eh, el gobierno o por lo menos la impopularidad del gobierno para los es normal. Entonces la coyunta suma de un país que pide cambio, que está desesperado por el cambio, eh, que tiene una pandemia, que tiene una crisis social muy ¿no? honda, yo creo que lo que está en conversación Alejandro, lo que tienen en común Petro y Rodolfo Fernández, es cambio. Y la diferencia está en que Petro... se acabó el conflicto interno, entonces ahora ¿Cuál es la polarización de Colombia? Una posibilidad era la pobreza, digamos, una lucha de clases o un conflicto de pobres contra ricos, para decirlo de manera simplificada. Una polarización clásica que uno esperaría, acercaba a la... aparece el problema de la pobreza y la desigualdad. Uno esperaría eso. Lo que yo no vi venir y era del tamaño de un bus, y no lo vi venir, por eso lo que me político, es que había una polarización más obvia, más grande, que, defiende el orden conservador que es los limpios yo soy limpio, ustedes todos los no demás son corruptos y lo que el señor está diciendo es ladrón, ladrón, ladrón, todo el que ha hecho política es ladrón, todo el que tenga una hoja de vida ladrón y el señor, perdónenme, el señor dice yo voy a firmar todos los cheques y la gente le cree o imagínense, yo voy a gobernar sin corruptos, como si hubiera la, gente, la gente estuviera un una, una escarapela aquí que dijera yo soy corrupto y yo no pues. Es de un, perdón, lo diga así, pero es de un infantilismo muy interesante como fenómeno, pero me parece que eso muestra la, la fuerza del orden conservador, la gente quiere cambio, pero me parece que el cambio no es un cambio social tan chico no es un cambio de equidad, no es un cambio de hambre, es un cambio a la derecha, es un cambio contra la corrupción, es un cambio contra la política. Eh, y a mí me parece que eso, en este momento, desafortunadamente, el libro sabe mejor si gana Rodolfo porque gana el orden conservador. pero una versión todavía más cruda, es decir, sin siquiera la educación que logró tener el orden conservador en Colombia. Es una versión cruda, eh, porque lo que está diciendo es, yo arreglo los problemas, pero yo no, en un país no hago reforma tributaria, hasta con los 50 millones que están robando y yo con eso arreglo de textos y todo es decir, es de un infantilismo total pero va a ganar, pues puede ganar bueno, pues yo ya me fui mi sorprendente pero Alejandro, mientras le haces la pregunta yo quiero que brevemente cuentes, eh, Hernando trabajó con Julio César Turbay autor de la, aquella famosa frase que decía, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones, y presentamos un programa, un organigrama de la reforma del Partido Liberal, cómo iba a ser la convención, cuánto iban los campesinos, cuánto a las militudes, cuánto a las mujeres. Y Turbay, ahí, muchas veces lo que hacía. Cuando yo terminé, un silencio, yo, si yo estaba muerto de susto, claro, estaba un joven que estaba todo lo que a ayudar a la República. Y Turbay, doctor Gómez, no me organice el Partido Liberal. Porque mi nombre es barata. <risa> oh. Oh. Eso es sabiduría. Eso, sí, eso es sigue tu déjame Voy a hacer como, como tres, cuatro. Hay una actualización de la frase de Topay, que viví hace poco. Alguien decía hay algo peor que la corrupción. La lucha contra la corrupción. <risa> oportunista que va a, a, minando la confianza en las instituciones, que se convierte en una forma nociva de demagogia quizás. El libro, creo yo, plantea una hipótesis que la voy a describir como inquietante, porque el libro describe este momento, esta década compleja de la tercera década del siglo XXI, como creo yo una discontinuidad. Hay muchas cosas de ese orden conservador, hay muchas cosas de la continuidad en la historia de Colombia, hay muchas cosas de esa estabilidad económica que nos caracterizó, de la medianía colombiana, acompañada de estabilidad, que están cambiando. Y están cambiando quizás de manera rápida y rotunda, los partidos políticos desaparecen. Jim Robinson, entre otros, planteó una especie de división en la forma como se había conducido la política en América Latina. Es decir, los países que son populistas, donde nunca estuvo Colombia, y otros que son clientelistas, donde aparecía Colombia. Y la otra cara de ese clientelismo era la estabilidad, un consenso en el manejo de la macroeconomía que había estabilidad, pero eso se está diluyendo también. Creo que estamos entrando en una época distinta. Ya el café no hace parte de o no es nuestro producto principal en la oferta exportadora. Cuando surgen los hidrocarburos y la plata no le llega directamente a la gente y no se consolida una clase media, sino que es el Estado y las regalías, se genera una clase política distinta y con eso viene la indignidad y el rechazo también. Porque creo que la corrupción se ha aumentado, cambiar nuestra oferta exportadora y con el crecimiento del Estado. Todo eso en conjunto es los partidos tradicionales que cambian la oferta exportadora, yo leí una frase una vez a Ricardo Jaume que me gusta repetir y dice, los países primero exportan lo que son, pero después son lo que exportan la oferta exportadora va transformando si se quiere, el alma, la política y la sociedad los hábitos del corazón, decía Alexis de se van cambiando poco a poco, yo creo que eso está cambiando Hernando, yo creo que sí estamos entrando en una época distinta, interesante inquietante donde quizás Colombia deje atrás de una vez por todas y para siempre esa estabilidad que nos ha caracterizado. Una época donde vamos a tener algunos intentos más arriesgados, quizás necesarios, de inclusión económica, territorial y adelante. Una época donde esas divisiones clásicas van a estar más presentes en el discurso político. Donde Colombia se va a acercar más a la historia de Argentina, quizás. Y yo creo que el libro en eso, Fernando, porque tú no lo escribes con una reflexión sobre este presente, no estabas pensando en lo que estaba ocurriendo esta semana o esta elección, sino fue clarividente en ese sentido. Yo creo que el libro plantea desde el comienzo que esa historia de Colombia, como tú la describes con esos elementos, está cambiando. Bueno, también está el proceso de paz. Tú eres optimista en el fin de la violencia política que surge, quizás surge contra la violencia. Pero yo creo que en el libro hay. Esa hipótesis es inquietante, que esto es una época de discontinuidad, es una época de ruptura. Esta historia que se cuenta aquí, esta interpretación, parece estar cambiando. ¿Qué tanto? Todavía bien, una pregunta que está. No sé si tú lo debes a mi sí. manera. Yo voy a de tener mucho la lectura perceptiva del libro, sí. Digamos, para la de la conversación, pues, básicamente en el libro... Porque un argumento importante, un análisis, una conclusión para mí muy interesante lo que llamo la polarización falsificada. ¿no? Colombia una característica tiene es discutir los problemas que no son con los, con los, con los argumentos que no son. Es un deporte nacional muy notable, Colombia, muy interesante. Y... Entonces, básicamente el siglo XIX fue una larga discusión, una larga confusión entre el cristianismo y el cristianismo. Son dos cosas distintas. Y esa fue la conclusión. Y eso fue en la guerra del siglo XIX, y se basó una confusión. Yo creo que en el siglo XX la política colombiana fue, durante los últimos 50 años, particularmente en los últimos 20 años, pues digamos, dos gobiernos de Uribe y los dos de Santos, fue el conflicto político con las FARC. El conflicto armado interno de Colombia era el problema, el problema de Colombia era en las FARC. Las FARC además, Así. Y era así, y eso nos costó cinco gobiernos, los dos de Uribe, los dos de Santos y el de Duque, son consecuencia de la polarización falsificada. ¿Por qué falsificada? Porque Colombia nunca nunca jamás se dividió entre partidarios y enemigos de la guerrilla. Colombia se dividió entre alcones y palomas. Era un problema de cómo salir de unos bandidos, realmente, la destrucción de Colombia. Había el 1% menos del 1% de la gente que apoyó a la guerrilla, sobre todo a las FARC, y no es mucho más complejo. Pero básicamente, la, el gran descuadre de Colombia, por eso el conflicto interno, digo yo, nadie lo entendió, el conflicto interno eh, eh, estaba basado en una gran confusión. Y gastamos 50 años, elegimos, reelegimos a Luz, el gran fenómeno del ciclo a Uribe, eh, y elegimos a Luz también como la consecuencia final de la Uribe, pero esas dos organizaciones acabaron. Yo creo que en estas elecciones finalmente, pues, Álvaro, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? Yo sé, que ustedes están jóvenes, afortunadamente, por no tan jóvenes, como que no me digan que no se acuerda quién es Álvaro. Yo me yo me, yo me, yo me decantaba escribiendo Álvaro Libre esa historia y se acabó. No, es que sigue. Y puede que hasta resucite, no sé. Pero fue muy impresionante el fenómeno político de Grimm, que creo que a ustedes les tocó en su vida adulta. Bueno, pero eso se acabó alejando, yo creo que tiene que dar la razón. Colombia, digámoslo así, salió del sofismo de distracción de los FARC. Eso fue una distracción durante 50 años, terrible, trágica, donde ninguno tiene defensa, eso es otra conversación, o buena la conversación, pero se acabó. Y en estas elecciones, por primera vez, la pregunta fue, bueno, ¿y ahora de qué hablamos? Yo creo que fue muy interesante, yo creo que, Alejandro de decirlo genuinamente, llevó ideas a la campaña y trató de hacer ideas porque en esta coyuntura había una oportunidad para discutir ideas. Y yo sigo la que es como, como, como colombiano, digamos, como todo, la, la pérdida de las ideas, porque finalmente se hablaba, ¿no? Ahora quedamos en otra cosa. Pero sí, este era un punto, y yo creo que es un punto en que cambia, y para irnos, para no hablar demasiado. Se acaba el cuento de conflicto armado interno, o no conflicto armado interno, se hace la paz con la FARC y ahora, bueno, y una cosa que se llama el Acuerdo de La Habana, un poco de cosas, todo eso es historia colombiana. Eso se acabó y ahora qué? Ahora primero, saben los jóvenes de las ciudades, pero por Dios, claro. Un país que pasa 50 años discutiendo un problema de colombia, ni siquiera de campesinos. Como digo yo, las FARC no eran la vanguardia del proletariado, sino la vanguardia del campesinado. Es decir, que es inverosímil. Como Colombia, un país urbano en el siglo XXI, sigue discutiendo eso, el problema de la tenencia a la tierra, por Dios, ¿de qué está hablando? Pero eso, fue. eso se acaba, aparecen los jóvenes, aparecen las ciudades, aparecen las ideas y aparecen dos cartas fuertes sobre la mesa, repito, una posibilidad, vamos a hablar ahora de lo que sí importa, no vamos a seguir hablando de cosas que no importan, vamos a hablar de lo que importa que es la pobreza de la gente y la desigualdad de este país, vamos a hablar de eso, y ese es el tema. Y de pronto viene el otro con un avión, son los hombres y dice, mm -hmm. el tema es, no a los políticos, y esa es la división, que es lo que te estás diciendo, Alejandro. Es peor la lucha contra la corrupción que la corrupción. ¿Por qué? Por eso. Porque, y lo digo con toda franqueza, yo también, como tú y más que tú desafortunadamente, porque tuve más tiempo, ¿no? yo tuve que un día a partir de muchos años, yo era secretario para internet, me divertí mucho, aprendí mucho, y nunca me dijeron nada y nunca me gané nada, pero aprendí nada. Pero. Lo que Colombia ha construido un discurso antipolítico, que va construyéndose desde antes de Gaitán, que fue un discurso fundamental en Gaitán, en Euskaldo en Carlos Lleras Restrepo, la constituyente de 1991, para los que se acuerden, se hizo contra los vicios de la clase política. Eso era el mandato de la constituyente, para eso era. Claro, después apareció la legalidad, la el petróleo, y entonces ya no era clientelismo, sino bandidos, pero bandidos. Es decir, yo trabajo con el menor guerra, en paisano, con el tsunami, pues que eran clientelistas, ¿no? Horribles, todo horrible, ¿no? clientelistas. Estos son bandidos, estos son criminales. Es decir, el Partido Liberal, Dios mío. Entonces, pero ese discurso, ese discurso antipolítico, lo que han hecho los periodistas de Colombia, los periodistas premiados, denunciando la corrupción, se ganan toda clase de premios, algunos los matan por supuesto. Lo digo, pero lo que quiero con esto es que se ha construido un discurso antipolítico que no estamos pagando. El, el costo de, y yo creo que la polarización que se está manifestando ahora, no es, es muy fácil, muy fácil de demagogia contra la corrupción. Este señor te dijo a ti, dijo a ustedes, un delante, ¿no? Todos ustedes son ladrones. Y el ladrón Roy Barreras y el ladrón... Simplemente porque, porque, porque lo conocen. Entonces, va, él va a nombrar a una gente desconocida que él cree que no es verdad, no. Pero yo con toda les digo, si ustedes tienen una tienda, para administrar una tienda, uno ni siquiera sabe si el dependiente es honrado o no. Es que, es que, es que el problema es mucho más complejo que eso. O les digo de otra manera, el referendo contra la costumbre la corrupción o la Constitución, o todo lo que componen las fórmulas para acabar la corrupción. Si alguna de esas fórmulas se acabara, ya los suizos o los daneses la habían encontrado y habían acabado la corrupción. No, yo digo los políticos son como los gatos, los sacan por las puertas y se meten por las ventanas. Pero por supuesto la corrupción está dentro del sistema político colombiano y es parte fundamental del orden conservador, porque esos políticos... Alejandro tanto, lo atacaban ahora por, porque lo eran políticos entonces, ¿qué quieren? entonces, quieren que consiga votos la ventaja que tiene Rodolfo Araño es que puede decir yo no le necesito a nadie porque su discurso es, todos son ladrones entonces, no tiene ni siquiera que negociar alianza, no tiene que hacer nada ¿por qué? porque yo no me, no me asocio con ladrones es un discurso maravilloso pero la política, yo le tengo que decir esto aunque sea muy popular, el oficio del político el oficio de juez de es un oficio durísimo se necesitan unas virtudes y unos defectos. Se necesitan, en primer lugar, unos riñones para aguantar discursos. Siete horas de discursos y uno oyendo y haciendo cada interés. Alejandro, el que acaba una campaña, se necesita para saludar, se, canse, se descansa la mano. Para sonreír, para acordarse. Julio César Turbay nunca le dio un libro. ¿Por qué? Por Dios, como es sí, este señor me dio la cartilla donde dice que tan imperativo, categórico, no, son buenas cosas. ¿eh? Julio César Turbay tenía una ignorancia enciclopédica de las ciencias, las artes y las letras. Todo lo ignoraba, yo era su casa, una, bonita, una casa con una biblioteca toda empastada, colecciones compradas de esas series, ¿no? ni un solo libro leído ni tocaba. Era muy interesante la casa de Julio César Turbay, ¿no? pero, pero, pero en cambio se sabía los nombres de todos los concejales de Colombia. Y de su esposa y de sus hijos. Ah, Alejandro, ¿sabes lo que vas a ver en la pantalla? Es muy difícil. Eso. Es muy difícil. Y si te dedicas a aprender nombres, pues no puedes estar en estas ideas. Pero también me está hablando muy claro. claro. Hágale, Mario. Bueno. Otra de esas ideas, armazones, esas vigas de armada de este libro, son ciertas teorías, ejes sobre lugares comunes de las ciencias sociales en Colombia. Para ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo, creo que desde los años 70 o incluso antes se ha venido hablando de las causas objetivas de la violencia. Una de las muchas herejías que van a encontrar entre la independencia y la pandemia es una refutación poderosísima de que eso es falso, que eso es paja, de que no existen condiciones objetivas de la violencia viste eso? que pensaste, Alejandro? Yo había habitado ese debate por algún tiempo. Cuando Colombia se convierte en uno de los países más violentos del mundo, que ocurrió de manera muy rápida, Colombia en el año 74-75 tenía una tasa de homicidios muy similar a la de cualquier país de América Latina. 15 años después, en el año 90, éramos ya uno de los países más violentos del mundo. Eso suscitó durante esa década de los 80 varios ese debate sobre las causas objetivas, estaba la guerrilla aquí y allá. Y ahí empezaron ciertos economistas a terciar en ese debate. Yo me acuerdo que en el año 95, quizás, Mauricio Rubio, desde la Facultad de Economía de la Universidad de Los Ángeles, escribió un libro que llamaba Crimen e Impunidad, que ponía en cuestión la terciar de las causas objetivas. El Banco Mundial hizo un estudio muy grande muy sofisticado en su estadística tratando con bases de datos de todos los países de hacer una relación entre el coeficiente Gini de desigualdad y la tasa de homicidios de diferente mundo y mostraba que eso explicaba una partecita científica 4, 5, 10% a lo sumo de las diferencias entre países en las tasas de homicidio en cualquier forma de violencia o sea que existe yo creo que un análisis empírico juicioso que combate esa idea pero, pero ¿no? la mente de la gente eso ya está intentado. Y es difícil combatirla incluso en la arena política, porque cuando uno dice que no hay esa conexión, la gente dice, usted está perdiendo ímpetu en la lucha por la justicia social, por disminuir la pobreza y disminuir la desigualdad. Es como si se necesitara esa hipótesis de alguna manera para solucionar algo. Y me parece que hay cierto discurso que le gusta como la culpa, es decir, no fueron capaces las élites de Colombia de abordar los problemas de justicia y desigualdad ahí tienen su castigo y es una actividad muy poderosa, es mucho más poderosa que la de los datos. entonces yo cuando leí eso eh, recordé esos debates de por allá de los años 90 y de los primeros años de la década pasada donde Colombia fue protagonista incluso en América Latina y Colombia fue excepcional en su violencia yo creo que la variable fundamental, es obvio decirlo, pero es un narcotráfico. Es la consolidación de Colombia del año 1978 como el primer exportador de cocaína primero al mercado de los Estados Unidos y después a los mercados globales. Y yo no creo que fue la, la pobreza o la desigualdad lo que nos convirtieron. Hay factores geográficos y factores meramente casuales azarosos de la historia. Otro pudo haber sido el país en América Latina que consolidara ese mercado, pero hubo una historia empresarial compleja que llevó a Colombia a consolidarse Entonces, yo creo que Hernando vuelve a poner el dedo sobre esa idea y lo hace con valentía, y en eso comparto plenamente lo que el libro dice. Pero Hernando, va a ser difícil convencer a la gente de que esa idea, esa tesis de las causas objetivas no existe. Sí, yo creo que es una gran información muy compartida en Colombia, Alejandro, Alejandro, un experto en esto, que ha trabajado esto como economista y en efecto, sobre esto hay mucha literatura en PIN. Ahora, en el punto para mí fundamental de esto es que la violencia, principalmente la violencia política, es una, es una opción voluntaria de que se levanten armas. Y tiene una responsabilidad ética y hay una discusión seria con la guerrilla colombiana. La guerrilla colombiana se levantó no teniendo ninguna probabilidad de ganar. Es un argumento muy fuerte del libro que trata de basar en el mejor de la literatura sobre las revoluciones y sobre la, la literatura y la experiencia mundial. Y la culpa de la, de la guerrilla colombiana es enorme. Es una culpa de ignorancia criminal. Y eso lo vengo y lo digo con toda la claridad, y con el argumento por eso es un problema. Pero el punto de la causalidad es sumamente interesante y complejo. Claro. El punto... Hay una discusión muy difícil... El mundo, de establecer hasta qué punto la violencia y la delincuencia tiene causas objetivas o no. Lo que uno podría decir es lo siguiente: que la desigualdad, la pobreza, la injusticia pueden ser una condición necesaria, pero no suficiente para la violencia. Lo que uno podría decir es, de todos los estudios, que en efecto, en general hay más probabilidad de que haya violencia en sociedades desiguales, es más probable que ocurran violencia de distintos tipos, eso se puede decir. Pero la violencia sigue siendo una opción voluntaria. La gran confusión que hay aquí es que una cosa son las causas y otra son los motivos. Yo puedo tener motivos para tratarme armas, también puedo tener motivos, y eso es una discusión. Pero las causas simplemente no existen por una razón muy simple, porque si fuera así, pues América Latina sería igual de violenta a Colombia, en la violencia política, por ejemplo. Y no es así. Y yo que comparto completamente el análisis de, de Alejandro y de mucha gente, y, es, hay fenómenos mucho más específicos que producen tipos específicos de violencia. Por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico tiende a producir violencia en ciertas partes de la cadena, simplemente porque es una industria rentable que el Estado lo no regula. Entonces no hay fuerzas. Entonces hay que arreglar las cuentas a los marcos toda empresa necesita cumplir los contratos. Entonces, tiene un aparato privado de violencia para cumplir los contratos y para luchar contra el Estado que persigue al contrario. Entonces, los carteles inevitablemente son violentos y yo creo que la mayor parte de los muertos eh, en, en esos momentos en Medellín fue brutal, tuvimos la tasa más alta del mundo en 1991, fue una cosa impresionante, la tasa la más alta del mundo de Colombia. Tienes toda razón, el narcotráfico dura y sigue teniendo. Por ejemplo, si uno mira la historia del conflicto armado, la mayor parte de los muertos se los lleva al narcotráfico, inclusive hoy. El narcotráfico ha sido el principal factor de mortalidad también en el conflicto armado colombiano. Eh, pero bueno, digo, si es una, es una tesis muy difícil de convencer a la gente, pero es un poco irresponsable, porque es que, fíjate, como yo lo no pongo tal pedo dramatismo, si yo creo que la injusticia justifica las armas, entonces coja las armas. Es una obligación moral suya. Es una decisión, lo que quiero decir es que esto es una decisión ética. Ética. Y hay que responder mucho más quien pretenda ser elegido a cualquier cargo público. Una cosa es amnistiar a una persona y otra cosa es elegirla. Son dos cosas distintas. Y hay una responsabilidad ética que tiene que asumirse, como se si asumen todas las responsabilidades de las acciones públicas hablando de la vida de la gente. Entonces, uno puede tomar la decisión, pero una decisión ética. Que, lo que quiero decir con esto es que a quitar de, de esta embeleco de las causas objetivas, de que hay pobreza, luego hay guerrilla, o hay, o, hay, o, hay, o hay otra cosa, luego violencia. Si quitamos eso, me quedo yo solo desnudo con mi propia ética y mi propia responsabilidad. Eso sí es Kant, no es lo que dice este señor. Eso sí es Kant. Es la responsabilidad de un adulto. Es adulto quien está en la vida pública y toma una decisión de optar por las armas. Hay éticas que justifican la violencia como el marxismo, hay éticas que niegan la violencia sistemáticamente como el pacifismo. Y yo todo lo que digo es: creo que ese es un punto muy importante de que llevamos al centro, que Alejandro ha defendido con muchas lucidez todas su vida, hace eso responsabilidad ética y los principios por eso son tan importantes pero bueno, hablo mucho y confundo mucho esta idea de las causas objetivas como explicación de las ciencias sociales pues es interesante, no puede hacer los estudios estadísticos pero sirvió por un tiempo en Colombia para eso para justificar la violencia y se hizo esa confusión entre lo que era una causa, lo que podría ser una causa y los motivos yo creo creo que la frase la tiene incorporándome en uno de sus últimos libros de que en Colombia tal vez la única postura ética respetable con todo lo que ha sucedido es la del pacifismo radical, esto es no hay ninguna justificación ética de ninguna manera para la violencia, como forma de expresión política de la violencia Es inevitable que nos quedemos un poco en punta, es un libro de 800 páginas cuando yo estaba editándolo Hernando me decía, pero ¿por qué te demoras tanto? Y no era solo porque el libro es largo, sino que leía un párrafo y me quedaba como pensando, cavilando en lo que se decía en eso. Es un libro que incita mucho, no es necesario estar de acuerdo con sus tesis, con lo que se expone ahí, pero es un libro muy retador para quien quiera leerlo. Asumo que esta charla pues, ha despertado algún tipo de curiosidad en ustedes. Así que si alguno quiere preguntarle algo, o Alejandro, o Hernando, o a los dos, adelante. Gracias. Eh, bueno, pues para los que somos historiadores agradecemos mucho este libro porque los historiadores son muy temerosos a la hora de decir cualquier cosa. Y eh, el maestro Hernando Gómez, digamos, pues se arriesga permanentemente a hacer afirmaciones y eso ayuda vale mucho, nutre mucho la, la, la reflexión sobre, sobre el pasado. Yo tengo dos preguntas y es la primera, de pronto, pues en lo que ustedes estaban diciendo, eh, uno identifica en la historia colombiana una relación entre paz y desarrollo, como que pareciera que... Intentamos construir desarrollo a través de la paz. Vimos el, el acuerdo de La Habana, pues, vías terciarias, electrificación rural, es un acuerdo cargado de desarrollo. Entonces, quisiera preguntarle al maestro Ramón Gómez cómo identifica esa relación, es una relación fallida en esa polarización falsificada, paz y desarrollo. Y la última pregunta es el maestro afirma que la paz no necesitaba reformas. Eso, digamos, eso es una reflexión dura, bien dura, digamos. Este país estuvo enfrascado en esa reflexión. Hay que hacer reformas. El maestro dice, no, no se necesitaban. ¿Por qué? Sí. Mira, de manera muy breve, porque realmente voy a hablar de un tema muy importante, pero eh, yo, de manera muy breve el punto es este, que, eh, me lo bueno, sí, tenía que, claro que ahora el tema es este. La, las razones éticas y políticas para luchar contra la injusticia, contra la pobreza, contra la exclusión, por el desarrollo, son valores que hay que defender, eso, ¿Sí? absolutamente, absolutamente Colombia es los países más desiguales del mundo, también lo dicen hacer. pero, la paz no tiene que ver con los Una confusión enorme aquí una cosa que se llamó el, el, el delirio, el plan, como se llamaba el, plan, el plan de barco, el plan de barco ya... El PNR, el, PNR de, el Plan Nacional de Rehabilitación, con el argumento de que haciendo de carretera se acaba la guerrilla, por Dios, por Dios, pero por Dios doctor Val porque era una persona inteligente. Pero por Dios. Otro ingeniero. No, pero, lo Estoy ingeniero, pero no. Bueno, pero entonces, realmente, por eso, gracias por la pregunta. ese cuento del. El, el desarrollo hay que hacerlo, punto. La paz hay que hacerla, punto. Son dos cosas que si coinciden, gracias a Dios. Históricamente, la macrohistoria coincide. Los, las democracias avanzadas tienen menos violencia política, para que nos consolemos nosotros. Yo no soy muy optimista sobre eso. Yo creo que la violencia política en Colombia se acabó. Eso es lo que yo creo, y mirando los argumentos. Ven. Entonces, pero la relación de ese cuento de paz y desarrollo es una gran confusión. A los campesinos hay que llevarles carreteras porque necesitan carreteras y tienen derecho a las carreteras. A los líderes sociales hay que dejarlos de asesinar porque es que no se puede, puede asesinar a nadie. Y mucho menos a un opositor político. Con acuerdo o pues sin acuerdo de la ban, ¿Qué carajo tiene que ver el acuerdo de la ban con y un líder social? Ahora resulta que es a cuenta de las FARC que el Estado Colombiano no puede dejar que asesinen gente. Estamos locos. Pero de eso con él es fácil? Creo que Alejandro lo dijo mejor y con más mesura que yo. Es una frase compleja de eso que la paz no necesita desarrollo. Pero uno podría decir, hablando al mismo tiempo que la construcción de un acuerdo de paz sí necesitaba una historia de desarrollo, una historia de inclusión económica, una historia que les permitiera a quienes iban a dejar las armas. Algo de decir, por lo que nosotros luchamos, que en el fondo de eso, de una forma de inclusión económica, va a tener un énfasis en los planes de desarrollo lo que haga el país. En Arauca es la presencia del Estado, la cooptación del Estado, la cooptación de los recursos públicos lo que ha llevado a la violencia, no la ausencia del Estado. Pero eso no significa que uno necesita, por ejemplo, para las 130.000 familias cocaleras, si queremos dejar de lado el tema del narcotráfico, tener historias de desarrollo y construir. Si uno mira, y lo estuvo viendo la semana pasada cuando el Instituto de la Universidad de Santos, el CCE, mira la geografía de los asesinatos de líderes sociales, se da cuenta que están correlacionados con historias de desarrollo, con el tenis y la presencia de recursos públicos allí que genera conflictos. Pero se da cuenta al mismo tiempo que los esfuerzos, por ejemplo, por titular la tierra y por generar historias de desarrollo sí parecen estar asociados a una disminución de las asesinaturas sociales. O sea, esto para decir lo siguiente, Hernando, si uno se toma muy en serio esa frase, podría caer una suerte de nihilismo que me parece complejo. Y es decir, no podemos hacer nada con intervenciones estatales o públicas centradas en generar oportunidades y crear historias de inclusión para disminuir la violencia, yo creo que sí, si sí hay formas de hacer violencia. yo creo que es necesario mantener esa suerte de optimismo o sea, si sí hay intervenciones, hay formas de llevar algo que podríamos llamar desarrollo de manera genérica, pero también teníamos que precisar que puede tener un impacto directo o indirecto sobre los fenómenos de violencia que tiene nuestro país en el territorio. pero es completo entonces es un momento interesante, dice esto otra conclusión del libro, pues, no lo voy a dar, porque ya lo hemos dicho pero una conclusión del libro fuerte también es que es muy sencilla también, después de vista. Los procesos se hacen, de paz se hacen, la clave de que un proceso de paz funcione es que las partes hayan decidido hacer la paz antes. Sencillísimo, fin, la paz se hace después de que deciden hacer la paz. Antes no se hace la paz. Eso es una palabra apasionante que yo encuentro con mucha fuerza en este libro. ¿Por qué es interesante esto? Porque nunca los motivos, a ver, las FARC perfectamente pueden estar equivocadas en las causas de la violencia, cuenta de qué, de sí, es decir, es su historia, la historia de las FARC es esa, nacieron, no se sabe, es en esa vienen del movimiento de color, eso lo sabemos, su historia, tienes toda la razón, su historia, su relato, su relato, su visión del mundo es esa, esa es su historia. Esa es su historia. Por eso es tan importante, y el, yo, el, el acuerdo del de proceso de La Habana, desde el punto de vista de los procesos de paz del mundo, fue extraordinario, fue ejemplar, fue demarcado, desde el punto de vista técnico. Es un acuerdo impecable. Muy, le digo un capítulo muy largo a eso, porque la análisis fue extraordinaria, como les digo. Pero primero las partes habían decidido desarmarse, eso fue lo primero. Si no, venían un proceso de la Habana. Dado eso, el proceso de La Habana consistió en decir, y el trabajo de un Estado es, una vez que el insurgente ha decidido, o que el insurgente en este caso ha decidido hacer la paz, vamos a facilitarle el camino. Primero tenemos que convencerlos de que dejan las armas. ¿Qué sabe quién hizo en Colombia? Álvaro Uribe Vélez. Esa fue la gran obra histórica, yo los historiados de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe derrotó las FARC, en el único sentido que tiene la palabra derrotar, que es perder la voluntad de seguir la guerra. Eso se llama una derrota. Los colombianos creen que derrotar es aniquilar y matarnos a todos, no. Se derrota cuando el enemigo dice, me rindo, me doy, no, sí, no. Las FARC perdieron sus proyectos revolucionarios con Álvaro Uribe. Esa es la historia colombiana y eso lo hizo Álvaro Uribe. Lo que hizo Santos fue ¿cuál, cómo hacemos ¿Cómo les construimos el camino para que entreguen las armas? Ese camino pasaba por la JEP. Horrible, horrible, como Estado. Otra, Colombia tiene más de 100 amnistías en su historia, horribles, todas, todas, todas a la misión del Estado de Derecho. Ese es el precio de la paz. Y ese fue el precio de la paz. Yo voté que sí, ese era el precio de la paz. Y además, a Alejandro, estamos completamente de acuerdo la narrativa de atender necesidades que además son reales, que además son legítimas. En la gran paradoja de Colombia es que las FARC no representaba a nadie. En la gran paradoja del Congreso de La Habana fue decirle a las FARC como si yo a los campesinos, a las comunidades indígenas, a las comunidades negras y a los cocaneros de Colombia. Eso, en eso consistió el Congreso de La Habana. Por eso se habló de esas tres cosas, de reforma agraria, de política, de apertura política y de... Como si las FARC no representaban. por eso yo digo esto se basura sobre representación política de las FARC. Las FARC nunca representó sino a sectores muy pequeños, pero, pero tienen razón, la narrativa era esa, y además, otra vez, para que quede claro, por supuesto que necesitan vías terciarias, por supuesto que necesitan escuelas, por supuesto que... Se necesitan hacer muchas cosas en el campo colombiano. Pero permítame acabar con esto. Lo malo de la confusión es que, como en Colombia se dice, el desarrollo y la paz son lo mismo. Es distinto. Si yo me pongo a pensar, mi propósito es eliminar la pobreza extrema, voy a un municipios si y a algún tipo de inversiones distintas si me digo que mi propósito es hacer la paz. Esto es muy importante. La política yo digo la política real colombiana ha sido esquizofrénica durante 50 años por eso el PNR fue un monumento a la confusión porque nació para, para construir la paz pero nunca se, se, se, se tomó el trabajo de preguntar ¿qué contribuye más a la paz? como habría hecho un economista ¿una carretera o una escuela? porque se constituye si entonces eso nunca se preguntó sino que se echa el pato. y además nuestro que Sabía cómo era eso. Entonces, el país agarró la plata del PNR y la repartió de manera clientelista, porque eso es Colombia. Pero yo creo que este es un punto bien importante, de la, de la importancia de las narrativas y los relatos y de las ideologías. Y creo que la elección también en estas elecciones está niegando. El yo, yo creo que aquí es muy importante la, la competencia entre las dos narrativas que se está presentando en estas de elecciones. ¿no? Son narrativas que uno dice son caricaturas, si ustedes quieren, pero son reales. Una narrativa de, de, de la pobreza, de la explotación, de la desigualdad, con, con una constitución que promete todo y no se cumple. Y otra narrativa de que todos los políticos son corruptos y que basta con no querer ser corrupto para arreglar todo el problemas del país. Yo creo que es muy importante y esas narrativas es también tan tienen consecuencias reales, me parece muy importante lo que tú estás diciendo, es que también sería el que tomarla que una de esas narrativas fue de decidir estas elecciones. Pero bueno, muchas gracias por un comentario tan perceptivo. Voy a terminar rápidamente con un bueno, hay otro comentario. Hernando ha sido enfático en esta idea, está en la parte final del libro, de que la violencia política terminó. Quizás yo difiera un poquito y me gustaría cualificar un poco eso ¿no? Yo creo que la violencia política entendida como en una dimensión nacional quizás término, esa preeminencia de la FARC, son los conflictos, pero yo creo que localmente no me parece que esté asignando. ¿Por qué? Porque Colombia tiene en muy buena parte del territorio un problema de control territorial. Y esas organizaciones criminales o multicrimen, que ejercen el control territorial empiezan a ejercer formas de regulación social y rápidamente se convierten en agentes políticos cooptan el Estado. Y va a ser muy difícil de distinguir esa violencia de, uno, de algo que uno podría llamar violencia política. O sea, el clan de Golfo va, por lo menos, a aspirar a ser considerado como un agente político. Y da... Esa forma de regulación social, esa forma como han invadido muchos de las formas del Estado, como han cooptado muchas de las partes de la sociedad. La diferenciación, si eso es violencia política o no política, se nos puede volver un problema semántico. Pero esa dimensión de ese control territorial, yo creo que nos va a llevar a volver sobre esta idea de que sí tenemos violencia política. Porque qué esa dificultad de los colombianos de llegar a consensos? Y la segunda, que me diga dos recomendaciones para que en el siglo XXI podamos llegar a consensos. Muchas gracias. Voy a dar una respuesta perfectamente clara, y es esta. El único consenso posible, el único consenso posible de una sociedad plural es el acuerdo para estar en desacuerdo. Sin matarnos. Es el único. Yo en eso le profundamente de Petro, de Hernández y de todos los que dicen: unamos si usted se pone de acuerdo conmigo. El único acuerdo posible una democracia es para estar en desacuerdo. Esas son las reglas del juego del Estado de Derecho y eso es la realidad, digamos, de la modernidad. Yo sé que es una respuesta muy lejos de me está preguntando el siglo XXI viene, viene de Hobbes, pero sigue siendo la única respuesta que yo conozco. Si yo le dijera, si me pregunta a mí después de haber hecho este esfuerzo de qué cosas tiene que hacer Colombia, pero pues el libro yo lo diría de esta manera, el libro es una defensa erguida, por eso es polémico, de la democracia, de la democracia representativa, desprestigiada, la gente no cree en eso. Es el peor sistema de gobierno con excepción de todo los sistemas de gobierno. Es el principal activo de Colombia. Es una conclusión que yo me atrevo a afirmar. Así todo, desprestigiada, choneta, clientelizada, todo. ¿Saben por qué? Porque si no es así, la alternativa lo explico Hobbes otra vez. Más allá de la ley, no está la volada. Más allá de la ley está la dictadura o la guerra civil. Eso, entonces, de una respuesta. Ahora, ¿qué? Entonces, democracia, Defiende y valor de la democracia. Segundo, la ciencia por encima de las ideologías. Nosotros tenemos demasiada ideología y demasiada poca ciencia. Demasiado poco mirada a la evidencia, a la realidad y mucha ideología. Y tercera defensa del mercado con Estado. El capitalismo es el peor del sistema económico, con excepción de todos los demás sistemas económicos. Y el capitalismo es un capitalismo donde la tarea del Estado es maximizar la productividad de la sociedad. Son, son discusiones complicadísimas, pero son conclusiones. futuro de Colombia, yo les diría, Primer desafío de Colombia, encontrar empleo para el 70% de la población en periodo productivo. Ese es un problema real, ¿no? Más que las cosas de que suenan las El Problema real de Colombia, el medio ambiente. Ese es un desafío enorme. Eh, entonces, yo lo que creo es que cuando uno mira la historia, por lo menos como fue la historia de Rincón, uno ve eh, como cosas de más larga duración, ¿no? cosas muy, muy fundamentales como esa, pero que realmente mientras, lo, mientras no tengamos esas cosas es muy difícil avanzar un acuerdo nacional ¿cómo? ¿qué quiere decir eso? a mí una cosa que me interesa mucho a mí personalmente y que hago mucho a son las ideologías, todos somos ideólogos el mundo es infinitamente complejo todos tenemos que simplificar, y todos simplificamos, todos, todos somos ideológicos. No nos podemos poner de acuerdo porque tenemos valores distintos, porque yo tengo problemas distintos, porque la persona que tiene un taxi tiene todo el derecho a defender su taxi, y el otro tiene todo el derecho a creer que, que le van a dar educación gratis, y tiene todo el derecho además a que se la den. Y, perdón, lo terminan diciendo, una persona como Alejandro tiene ese problema para hacer ser político. Eh, saber es una cosa muy complicada de pensar, es una cosa que dificulta sobremanera a la persona Alejandro en la decisión política. Lo digo pero es la verdad. Yo digo que hay una bendición, en este caso el candidato Hernández tiene esa gran ventaja de que no tiene ideas. Lo digo ser adelante. eso lo no hace es un candidato extraordinario, pero extraordinario. Lo digo con mucha seriedad extraordinario porque uno tiene como, como como alejado que se complica y ve la complejidad del mundo, porque es que el mundo es complejo, ¿cierto? Entonces a mí me parece que tenemos que fortalecer efectivamente ese espacio de la razón y el espacio de la defensa de los valores fundamentales. Para mí, me repito, me parece que en estas sociedades donde está en crisis la democracia sigue siendo fundamental la democracia y sigue siendo fundamental el argumento racional y sigue siendo fundamental la búsqueda de, de una posición en el mundo, es otro punto fundamental de el y de Colombia. Nosotros tenemos que entender es que, por pues Dios, nosotros somos un pedazo del mundo. Entonces, eh, bueno, espero en todo caso que el libro y esta conversación estribuyen las reflexión de usted, Aquí hay algunos jóvenes que quizás quieran hacer política no, solo consejo, ¿no? no escriban 500 columnas antes de tratar de la política o sea, tantas opiniones devuelven un lastre muy perraco. No insisto, nos quedamos en punta como era de prever que esta discusión no íbamos a llegar a conclusiones poderosas eso. el propósito siempre es suscitar diversos tipos de inquietudes en ustedes le reitero nuestro agradecimiento porque nos hayan acompañado en esta noche con Hernando, con Alejandro. Y por favor, despidámonos con un aplauso. Pido un aplauso Los a Hernando. Gracias.